Uh, me pillas aquí avenida Bienvenidos al house tour De la antigua casa Bueno, oh. hola, friend cómo family ¿Cómo estáis? Si no me conoces, aquí tienes el secreto y está parado. ¿Se me ve bien, Clara? Soy yo, ¿Qué? ¿eh? Okay. Grábame así Esto está por la luz Es que es muy alto Es lo que tiene que grabar a las 6 de la tarde Fíjate ¿Saben de caer todos los tornillos? No, andan piedras. Ah, vale. <risa> Bienvenidos a mi house tour de la nueva... O sea, la nueva, no, pero... No, no, no. Como sabréis, pues nos vamos a mudar. Bueno, nos haremos mudo ya cuando estéis viendo este vídeo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no soy he este vídeo antes? Porque ya sabéis que hasta mediados de febrero o marzo no iba a volver al canal, entonces pues he ido acumulando vídeos de esta casa. Pero creo que si no hago cálculo mal, este es el último ya que veréis en esta casa y a ver de ahí ya mostrará pues vídeos de mi actual vida. Por cierto, llevo gorro porque cuando no te llevas muy bien con el flequillo, pues hay que buscar solución, ¿vale? Bueno, pues he enchufado el foco porque verdad, las horas no acompañan Yo hice un house tour de cómo estaba la casa Recién nos la dieron Hay una cosa que me pone muy nerviosa Y no, no es mi novia. Es que en una casa hay muchos colores diferentes Como por ejemplo El sofá gris marrón Con esta mesa marrón anaranjado Este mueble Este otro mueble Con un mueble verde y amarillo ¡Qué Te ponen ¿Qué va a ser Lara? Correcto! He quitado muebles, he puesto cortillitas, setas, hasta que no se mata, así que vamos allá. Estamos en el comedor, os les enseño, mirad, pinté las sillas blancas y negras, mira, ¿sí? Suspendencia Y puse estos cojincitos También pinté la mesa de blanco con esto de negro Y pusimos este espejo aquí Este espejo, que es uno que teníamos en Barcelona y Un zapatero, así que me quedé con el espejo Y le pinté esto que era blanco y lo puse en negro Un telescopio que era el que teníamos en la terraza que hice en Barcelona Este burro ya venía aquí con la casa Y lo usamos pues para poner las correas de los perros Mascarillas de Joel Mascarillas de Lara Y la correa larga de Luna. Aquí tenemos los cuadros que teníamos en la habitación de Barcelona Con esos de ahí, miradlos que son cuadros que hice yo. Y en esta zona lo que tenemos, bueno, como veis, ese es el recibidor. Donde estaba la mesa y tal, que os acabo de enseñar. Y esta sería la parte... <ríe> no, esta sería la parte del sofá con la mesa, que también la pinté, blanca con esto negro. Y la parte de la tele, mirad también qué chula se me quedó, porque estoy muy orgullosa de verdad. y está la tele de mi hermana con una plantita pues la compré, es artificial Con una mariposita Y como veis aquí hay tiras LED Porque el salón antes se iluminaba Me encantaba porque todo el tema de la escalera y todo eso Pues si metes las LED por dentro se quedan súper bien Y aquí tenemos otro cuadro de los que faltaban Con un texto mío También tenemos un reloj Este estaba en Barcelona Aunque lo tiraremos después de grabar este vídeo Solo quería enseñaros que ha estado aquí todos estos meses Mira lo que has hecho por tocarlo Y bueno aquí pues tenemos varias cajas con cables Esa caja es la que lleva todos los sabores de la silla y todo eso Aquí tenemos velas anti mosquitos Con una luna Y aquí un teléfono que compramos también Para una serie que nunca llegó a salir a la luz Y luego ya dos tapones Que ahora mismo ya están vacíos Al sofá lo que le hice fue ponerle una sábana negra Que ahora mismo está llenísima de velos O sea, no, no te acerques por favor Le puse unos cojines grandes, enormes Con fundas grises Y también puse las cortinas de este lado Incluyendo, incluyendo He pintado también las barritas de color negra Porque eran barritas de color marrón Y pues mola más. Ah, y un puff. Ahí tenemos a los laterales hay un puff. Antes había dos focos. Había un foco en esta parte y un foco en esa parte. Pero esto lo usamos como parking de patinetes, los cuales eh, ya no funcionan porque Neo se ha comido los dos. Y en esa parte había otro foco, pero ahora hay un puff. Nada, esta bien. Ahora vamos a los vecinos y al terreno. Seguimos. El baño. acompañadme. Yo ahora mismo, empócate, enfócate Está en la ducha Bueno pues nada, básicamente tenemos un váter Igual que estaba antes, eh, lo único que hemos puesto Ha sido esto COVID free, para que nadie toque eso, ya que es el aseo de invitados. Invitados los cuales nunca tenemos, porque nadie viene a nuestra casa. También tenemos esto que creo que ya estaba en el otro house A Luna, mirad le encanta estar por la ventana, siempre. vamos ah, sótano! No lo voy a enseñar aún porque se me está yendo la luz y quiero irme ya a la terraza y en el sótano vamos a dejarlo para el final. La cocina pues prácticamente está igual. Este, creo que esto no estaba. Esto lo puse, mirad. Ah, se verá ya, ¿no? Vale, 4 kilos de abrazos. Tres tazas de paciencia, dos litros de diversión, una pizca de locura, una cucharada de besos, mezcla todo con amor y servir. Y aquí tenemos el microondas, la cafetera que nos dio nuestros, mi, nuestros padres, claro como somos hermanos. Mis padres con la tostadora que nos la regalaron también el año pasado. Y aquí tenemos la galería, la cual lo voy a enseñar porque está llenísima de ropa, pero muy llena. Y de trastos que, que bueno, espera. Tenemos que mudarnos y es lo que hay, ¿vale? Vale, ahora mismo estoy en el pasillito de arriba Que tiene tres puertas Y os voy a enseñar la primera que es mi estudio Ya la habréis visto en un vídeo Así que vamos a hacer algo rapidito Entrado, uy, se me ha olvidado quitar eso. Bueno, da igual, en el vídeo del estudio lo veréis bien. Bueno, lo habréis visto ya. Bueno, ahora mismo el estudio está así por mudanza y porque aún no lo he preparado para lo que es el vídeo del estudio, el estudio, el estudio. Pero ya lo habréis visto, así que os enseño rápidamente. Pues esta era la parte donde yo grababa mis vídeos, aunque creo que grababa muy poquitos. Da mucha pena. Ahí está el mueble Que lo decoré así Bueno, ya la habéis visto también La alfombra que tampoco tiene que estar ahí Es que, o sea, no lo he preparado, tío Soy tonta Sabéis en el antiguo house tour Que yo el estudio lo iba a hacer en la otra habitación, ¿vale? Esta era la habitación de matrimonio Donde ya estaba la cama y todo Lo cambié Realmente la otra habitación La habitación de matrimonio es solamente para dormir Y dije, tío, pues voy a hacerme el estudio más grande Debido a que solamente vamos a dormir en esa habitación Así que usamos la habitación que es más pequeña la otra Para dormir Y esta pues me cuadraba más el tema De que ahí no hubiese ventana la puerta era más pequeña En plan, todo y nada, aquí tengo mi nuevo PC Que creo que ya lo habéis visto en un vídeo Es que de verdad no sé cómo voy a organizarme El espejo mágico Que es que me acabo de maquillar Y aquí está el maquillaje que yo uso a diario Bueno, este es el PC Y es que no os voy a quitar más Porque ya lo habéis visto en un vídeo Suelo así que lo pegué uno por uno Una losa por losa Y también tenemos el balcón Mira qué gracioso estoy pues ahí yo me sentaba siempre ahí a hacer mis cositas y siempre estaban los perros. Y yo de hecho ponía esto así de una forma como inclinada. Yo desde la silla los controlaba. Continuamos. Pues esta puerta del lado es la que iba a ser para mi estudio. Dios, es que es súper cerca. Bueno, esta era la que iba a ser mi estudio y al final se ha quedado en habitación de matrimonio. O sea, estos son los palets de Barcelona, el colchón de Barcelona, todo. Nada, el armario este lo usamos pues para meter cosas rollo cajas de secador, planchas... Para ropa no, a lo mejor algún chaquetón sí, pero vamos que no. Esta es la puerta del balcón que ahora mismo no la quería enseñar porque quiero que veáis el truquillo que hizo Joel, ¿vale? De meter ahí... Ahí todo eso son velas y ahí hay un juguete de luna porque la persiana, tío... Es que sonaba con el aire. No os lo podéis ni imaginar. Os era todavía tres noches y no quería quitarlo solo para el vídeo. Ya lo habríais visto en el otro vídeo que... Que bueno, es un balconcito donde Luna Pues siempre dormía ahí en verano y tal Aquí tenemos esta estufa y aquí tenemos Caramelos de limón y de miel para la garganta Y esto es lo que tenemos que darle a Luna en caso de que Le dé algún ataque, porque ya sabéis que es una perrita Epiléptica y hay que meterle pues esto Que este está abierto Para que lo veáis y otra curiosidad es una cosita Así, esto se mete en el culico Y ya pues se le cae todo el líquido y se le relaja En un momento, y realmente tenemos de esto en todas Las zonas de la casa, aquí tenemos la ventana con Mosquiteras que le puse, aquí tenemos como Lucecitas que por la noche pues iluminamos eh, con esas lucecitas o si no con esta de aquí, esto, entonces se apagan todas las luces y queda eso super chila vamos al baño que es la última puerta que queda en esta planta. que estamos en el baño, este es el baño iluminado de todo lo posible para que se me vea lo mejor posible realmente lo que he cambiado, bueno he añadido, es este mueble hiper necesario el baño viene con el váter, pide y el lavabo, no viene con nada más la y la que en la mañana le hemos puesto y, y, y mola, ¿no? Obviamente yo tengo que guardar mis cremas, yo en sus cosas... Bueno, realmente no hay nada tuyo. Añadí esa papelera que yo pensaba que iba a ser color el baño. No sé por qué a mí me daba la, la sensación, ¿no? Pero no acerté. Con lo que sí que acerté es con... ¡El perro! Con el color de la alfombra del baño, donde Neo siempre, siempre le encanta estar. Aquí tengo, bueno, he puesto una caja así de cartón normal, donde dentro pues he puesto termómetros, medicinas, alcohol, como un botiquín, básicamente. Que... Y la bañera, donde tampoco hemos puesto nada y... Usamos para bañarnos <risa> Vamos arriba Que ya se me está yendo la luz Y es una zona que no habéis visto creo que nunca Lo monté todo en una mañana En plan super express. La verdad que estoy muy orgullosa Estas son las escaleras que dan a la parte de arriba al solar En tanto el techo es como súper alto, tío Realmente no he eh, subido ayer a ponerlo todo en orden Pero no sé si estará bien Porque ha hecho mucho aire Y cada vez que hace aire se nos va todo a casa Espero que el césped esté bien puesto Bueno Ahora os explico. Bueno, pues, estamos en la azotea. para que veáis que era todo campo, súper bonito, súper tranquilo. Hemos visto cada atardecer aquí que el mar está ahí. ¡Mira el mar! joder. Nada, Solo a una hora de distancia. Realmente esto estaba mucho mejor cuando no hacía aire, porque mirad el césped. ¡Mira, es un mira! mira sabéis que luna no cabe por ahí? ¡Mira, Es que el césped está bastante mal, pero bueno, antes estaba como muy lisito La casita de los perros. Estas tumulas las teníamos en las compré para tomar el sol ahí abajo una con y tal. Ahí la visita esta que la pinté en Barcelona. Y aquí tenemos... Es pues que mira, tío, de la lluvia. Pues esta mesa también era de Barcelona. ¿Ves? Es que mira, mira, a la mínima que hace aire. ¿Has visto? Es increíble. ¡Oh, oh, oh! ¡Me levanta la uña! Amor. Y nada, la mesita aquí con el tercero para nuestros padres Nosotros, recalco, don't smoke Y aquí tengo pues esto que era la cama de luna Sí, así de grande era Con este pared y nada, aquí otra mesa que es más grande y luego teníamos la barra también solamente lo hemos usado para comidas de cumpleaños o algo así pues tenemos gracias a Dios aire libre para poder estar con nuestra familia siempre y cuando cumpliendo las normas y con el aforo limitado así que nada nos vamos al sótano voy a teletransportarme y os voy a enseñar un poquito ahí aunque ya lo habréis visto en un vídeo pero bueno es la parte que queda de enseñar de la casa vamos bienvenidos al cine Michelle Fructuoso Ya lo habéis visto todo en un vídeo ¿eh? Esto es lo que hicimos en el sótano Es un cine, sí Ya dije en el house tour de verano Que íbamos a hacer algo especial en el sótano Me hacía mucha ilusión hacer un sí. cine Realmente compré los cojines Y luego pues las puntas aparte Que venían cuatro Aquí, viendo ahí eh, la película Es que habría genial Pero nunca llegamos a hacerlo ¿Por qué? Porque no teníamos un internet potente Como para hacer todo el trapicheo De ponernos aquí a ver pelis y series La mesa de las sillas Que ya sabéis que le iba a pintar de negro Mi parte favorita, creo Que es la de las máquinas, palomitas, algodón de azúcar, crepes y gofres Y aquí pues las típicas chuches pueden ver esto con sus pincitas sus bolsitas para meter las chuches Me encanta Y aquí, en este hueco, lo que hice fue un fotocol. Esto era un fotocol. Esto iba a arrastrar debajo de la cama y bueno, poquito más Así que nada, ya os he enseñado la casa En la otra parte del sótano está el, el este, de Joel El setup. Pero no que lo enseñe porque en la nueva casa se lo va a hacer igual Vale, voy a meter esta toma Hoy es el día de la mudanza no quiero que os quedéis sin ver el sótano y os lo voy a grabar. Este era el setup de Joel. Ahí él tenía sus escritorios, sus leds por encima. Y nada, pues para que veáis lo grande que es el sótano. Por eso teníamos aquí máquinas de gimnasio y todo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que lo hayáis disfrutado, que ya habéis visto cómo vivíamos estos siete meses que hemos estado. Y bueno, pues estamos muy felices por el nuevo cambio. Espero que os haya gustado, que os guste la nueva casa. Nos vemos en el siguiente vídeo.